cordiales a todos los prilines del mundo os está hablando luis en directo como siempre mmm, PRIXLINE siempre emite en directo saludo en primer lugar a los que veis luego este vídeo eh, os recuerdo si no estáis suscritos suscribiros porque siempre emitimos en directo y así en los próximos vivos pues podéis también preguntar cómo va a ser ahora los que están suscritos vale y si os gusta os pido un like para tratar de llegar a más personas en esta ocasión, bueno, yo estoy en Madrid y estamos en esta ocasión con Camila, que es una chica muy maja, que está en que bueno, que ha venido de Argentina. Mira, mejor que se presente Camila directamente, que luego me decís que no dejo hablar a los invitados. Una cosa, una cosa importante, Prilines, aquí os damos nuestra opinión personal, la mía y la de Camila, ¿vale? Y y nada, venga, Camila, te voy a dejar que te presentes a todos los prilines y, y lo cuentes tú un poco. Lleva unos 12 días en Alicante, acaba de llegar y tiene unos 19 años. Que nos lo cuente ya a todos vosotros. Eh, bueno, hola a todos, me llamo Camila, sí, tengo 19 años y llegué hace el miércoles 12 a Barcelona y después me vine en bus hasta Alicante y estoy parando en la casa de un amigo de mi hermano. Y hoy quería preguntarle a Luis sobre los cursos, eh, mis experiencias buscando trabajo y bueno, y todo eso. ¿Cómo, ¿Cómo decidiste, Camila? ¿Cómo decidiste venirte a España? ¿Cómo fue la decisión? Bueno, bueno empezamos fue por... la consultoría, pero un poco para que <risas> los mientras se van conectando. Sí. Saludamos a todos los primeros que se están conectando en este momento al chat en directo. Milton te está buscando para buscar ponerte de moderador cuando lo oigas o lo veas dime algo que luego te pongo de moderador vale y, y Camila que lo bueno estamos con camila que es de argentina y lleva unos 12 días en españa vale Ella está en alicante ¿Qué, ¿Cómo decidiste venirte camila ¿Cómo fue la decisión para dar el paso bueno en primer lugar fue bastante difícil porque era juntar la plata hacer muchos sacrificios todo fue por parte de mi mamá y fue porque yo estaba estudiando medicina en Buenos Aires y decidí dejar la carrera para poder venir porque no era lo que a mí me gustaba y quería una vida mejor en ese sentido también para ayudar a mi mamá porque ella eh, estaba viniendo el departamento para poder venir y poner un local. Que eso también quería preguntarle a usted. Y... Ah, Puedes tratarme de tú, de eh, Camila, y todos los pero, como que... Das, sí. No me, tampoco me molesta que me trate de ustedes, ¿eh? Pero... Y bueno, eh, es difícil y mi hermano contactó con el amigo y me ayudó, porque, eh, bueno, él está hace 12 años acá, tiene un local y tiene ciudadanía italiana pero nada me está ayudando y en ese sentido le agradezco mucho y le agradezco mucho a mi mamá por todo el esfuerzo que hizo por, para comprar los pasajes y todo eso o y... sea que ha sido más que nada tu mamá la que te ha empujado un poco a que dieras el paso no Camila sí porque yo al principio tenía miedo porque bueno en Argentina buscaba trabajo pero no es que yo salía a la calle en el sentido de preguntar necesitan eh, a alguien necesita esto necesita el otro acá es como que más me, me abrí en ese sentido como que se aprende al estar solo claro y dinos los pasos que has dado en estos 12 días desde que has llegado en españa y lo primero le, le voy a decir a los prilines, vamos a hablar un poco pues lo que te iba a preguntar cómo fue la entrada en el aeropuerto cómo estás haciendo para encontrar trabajo eh, y, y un poco los trabajos que estás encontrando y lo de los estudios que ahora lo aclaramos porque tiene un poco sí. el dilema verdad entre Cuéntanos un poco cómo fue tu llegada y eso. En el aeropuerto te pidieron muchos requisitos, que son los privilegios, lo que no saben mucho. En Argentina sí me pidieron. De hecho me pasaron un lugar porque pensaron que tenía droga. Fue Pero bastante... eso en Argentina, ¿no? Sí, sí, sí, en Argentina. Déjalo claro, que luego hay debate. Hoy decían no, sí, uno sí. que le habían quitado en Venezuela, en el aeropuerto de Venezuela, a los policías, le habían quitado la mitad del dinero que traía. Y, y entendían algunos en telegram invito a todos los que no estéis en telegram dejo siempre un enlace abajo en los vídeos que le habían quitado el dinero aquí no era en venezuela te, te sí, miraron sí. En... yo sobre todo bueno cuéntalo todo camila venga que luego me regañéis. Eh, claro o sea yo entré y estaba pasando porque despaché las dos valijas la valija de mano y la valija grande entonces agarró una bolsa porque tenía dos pares de zapatillas no me entraba en la valija y una campera grande de invierno como para que llegara a Barcelona. Y después tenía la mochila con la computadora y un libro y nada, unas cremas para la cara. Y el tema es que la chica de ahí me preguntó, ¿a dónde te vas? le digo, no, voy a estar en Brasil y de ahí me voy a Barcelona. Y me pidió los papeles de embarque de las dos, y me dijo, bueno, vení con nosotros, entonces me llevaron a un lugar que tenía que entrar como a una cabina, que era una, eh, una cinta, que vos te tenías que quedar quieto y pasaba la cinta como si fuese una cinta normal. Y entonces me empezaron a preguntar, ¿a dónde te vas? Le digo, voy a llegar a destino de origen a Barcelona. ¿Cuántos días te quedás? 13 días, tenés, eh, ¿cómo se dice? El de hotel, me dijo, sí, me la mostrás, no, no se la mostré, en realidad. Tenía cuatro días. Pero eh, esto era todo. A, a, a, avisamos en Argentina, ¿no? En Argentina, en Argentina. Vale. Y exacto. la llegada en España, ¿qué es lo que más le preocupa a los prilines? La llegada en España, ¿cómo fue? Cuando pasas la, el control de aduanas aquí en España. Te bueno, yo... el móvil, el contenido del móvil, que hay un debate también con eso. Yo les digo que los policías no pueden mirar a nadie el contenido de un móvil si no hay una claro. orden de un juez. Cuenta de hecho, tu experiencia. De la experiencia. Eh, no, yo llegué con. Eran tres vuelos desde Brasil. Eh, llegué así, es una fila re larga y había como siete policías, por así decirlo. Y yo vi a que pasaba la gente y me dijeron sacar el pasaporte. Y por las dudas, eh, los. Eh, de ida y vuelta, los pasajes. Bueno, entonces eh, lo saqué. Pasé, eh, sacaron creo que a cinco chicos y me llegó mi turno, me dio el pasaporte así nomás y me dijo, pasa y yo estaba de verdad dije no, debe pasar cualquier cosa acá O sea que no te otro, miraron ni, el, ni la reserva ni nada No, no, nada bueno, y... pues mira, Muy bien, pero tú lo traías todo por si acaso preparado ¿no? Yo sí, lo traía todo Igual eh, si ustedes dicen, por ejemplo, te muestro tal cosa, no lo digan por las dudas, porque te pueden retener, así que anda, andate ya. Y después me pasé por el lugar donde te sellan el pasaporte, lo vio, lo selló y me fui. No pasó nada más. Lo que sí retuvieron a cinco, pero como digo, es... hay que ir bien, hay que ir bien, en ese sentido vestido, no sé, son... No, y sobre todo traer los requisitos, tú traías todos los sí, requisitos de turismo. Todos los requisitos, yo estaba, o sea, estaba, asustada, pero digo, traigo todo porque estoy asustada. Claro, si traes todo, pues nada. Total, eh, Camila, que yo lo que estoy viendo ahora, que tú quieres ver un poquito, si acepto un permiso por estancia, por estudio, llevas 12 días, sabes que tienes hasta los 60 días para encontrar un curso, matricularte de un curso. Y con eso ir a, a la oficina de migración ahí en Alicante y, y pedir un permiso de estancia por estudios. Por lo sí, que sí. El, el curso, que eso te va a permitir trabajar de forma regular 20 horas a la semana. Uh -huh. eh, bueno, cuento que fui a la sí. Cruz Roja. Fui a la Cruz Roja y me dijeron que no me pueden, eh, no puedo hacer los cursos porque no tengo papeles. Y entonces en Pero, mi situación perdona que te diga camila eh, si tú haces un curso vas a tener los papeles es que para eso, eso es el curso el curso con el curso te van a dar entre comillas los papeles te van a dar un permiso por estancia por lo que dura el curso sí y bueno la chica me dijo que no lo podía hacer <risa> no sé por qué Y entonces creo que es porque no sé si ellos no tienen relación para hacerla el visado no lo entendí bien no me lo explicó bien y me dijo que para mi situación me mandaba a cuatro lugares y me dieron bueno me dio dos lugares para los cursos de inglés como para hacer el, el visado pero sí. ah para hacer el visado por eso que es que o sea tú no tienes que buscar cursos para personas que no tienen papeles no tú tienes sí, que sí, buscar sí. cursos normales eso sí que sean muy baratos que te guste sí, sí. a ti lo que vayas a hacer lo que vayas a estudiar y que dure lo máximo posible porque aunque se pueden renovar oye si te matriculas de un curso que dura un año pues hasta mejor. dentro de 10 meses no tienes que volverte a preocupar de renovar el permiso por estancia. ¿Vale? Que sí, no sí, es que sí. sean cursos para personas que están sin papeles. En tu caso, vamos, según lo veo yo. Camila, cursos pa, pa, que te sirvan para pedir el permiso de estancia. E insisto, sí. Prilines, siempre en los primeros 60 días. Camila todavía tiene tiempo porque lleva 12 días y estamos a tiempo. Que otras veces me lo preguntáis algunos que ya lleváis cuatro meses, pues ya ahí no podría ser. Ahí ya solo queda quedarte. Trabajando de forma irregular durante tres años, ¿vale? Sí. Y, bueno, eh, me dieron cuatro lugares que sería Somos Parte, creo que es todo en, en, en España, ese lugar, que es más para, bueno, para que ayudan a gente sin papeles, es por lo que me dijo, creo que dan cursos de inglés, estuve viendo ahí, que salía como 25 euros al mes, Mira lo que le dice José, jedi del chat, te dice que es que en la Cruz Roja no te dan mm, cursos porque estás de turista. Claro, eh, eso no lo sabes. No de sabía. turista, eh, señorita, aquí no, aquí. No. Sí, Yo sí, no lo sabía. Eso Es verdad. Gracias, José. Y gracias sí. a, a todos. Fui sin conocimiento, en realidad. Fui, dije, bueno, vamos a intentar. Y algo. mira, nos dice Sergi que debes de tener el dinero del curso, efectivamente pero hay sí. cursos económicos yo creo que hasta por 80 euros al mes o incluso menos o incluso puede haber cursos gratuitos que te sirven para la visa de estudios lo que pasa que hay que rebuscarlo más te voy a dar unas páginas apúntatelas si quieres aparte de las que tú has encontrado camila vale Sí. mira aprendemás.com sí. emagister.com lectiva.net sí. Y bueno, y mira, más fácil en Google, en Google cursos para poner para visa de, eh, de, estudios de estudios en España o cursos permiso estancia de estudios en España. Poner un poco esas palabras clave, os van a salir. Y no, eso si no os matriculéis de ningún curso, si no os dicen por escrito que ese curso sirve para pedir la visa o el sí. permiso de estancia. ¿vale? Sí, eso porque hay que tener cuidado, ¿vale, Camila? Claro, hay cursos que no tienen eso. Antes preguntar mejor. Claro. Y bueno, el otro es Asaja con J, que es eh, Asociación Agrícola en Alicante. Que bueno, eso puedes hacer cursos, es lo que me dijo y creo que conseguir trabajo en sí. el campo. Los de Asaja llevan mucho el tema, sobre todo por la zona que estás tú. Sí. Lleva sí, sí. mucho el trabajo en el campo. Es una asociación de trabajadores del campo y ellos mira incluso te pueden hasta ayudar para tema de pueblos dan cursos e incluso para trabajar en la recogida camila uh -huh. sí, sí. sí de una de, de ¿Sí? asociación sí. a mí me suena eh sí buena idea sí. buena idea eh, bueno entonces es, es mejor digo eh, bueno mientras más cursos estés o más información tengas como para poder sacar una residencia quiero decir claro entonces yo creo que tu prioridad ahora mismo camila debe de ser encontrar un curso, un curso que te sirva para el permiso por estancia okay. antes de que se acaben los 60 días un curso que sea lo máximo económico que dure lo máximo de tiempo hasta un año pero también te puede valer un curso que dure siete meses por ejemplo pero entonces qué pasa que lo vas a tener que renovar para seguirte quedando en cambio si te encuentras uno de un año pues es más cómodo luego también lo puedes renovar para otro año vale uh -huh. total que sea económico que te sirva para el permiso por estancia entonces ya con eso te van a dar luego un nie y te van a dar un permiso de estancia que te va a permitir estudiar 20 horas a la semana yo creo que ahora sí. en estos primeros 60 días tu prioridad si es, puedes aguantar, el es el ese curso eso sí un curso de algo que a ti te guste insisto que sea barato y que cumpla los requisitos Sí. siempre y, y luego ya pues encontrar en trabajo te va a ser mucho más fácil porque lo vas a encontrar con con papeles entre comillas sí sí sí entiendo y eh, bueno, digo los otros cursos. Sí, dilos, dilos tú, todo lo que tú quieras decir. Y... Eh, bueno, me mandaron a Formación Inmigrantes Caritas y la chica me dijo que supuestamente para hacer los cursos que Caritas se desligaba de la iglesia y yo cuando fui a ese lugar era un servicio jurídico que era para, bueno, era creo que era gratis, tenías que sacar turno previo y yo saqué turno para mayo. Bueno, para que me ayudan en ese sentido por... Eh, la visa de estudio y todo eso. Y dicen que primero tenés que estar empadronado para poder hacer un curso en caritas en la iglesia. Y bueno, yo le dije, yo saqué turno, pero era turno para el 20 de mayo. Y de hecho estuve llamando como para cambiar el turno si es que alguno lo, lo canceló. Pero. Para empadronarte, quieres decir. Sí, sí, para empadronamiento. Y entonces eh, había problemas con los pasaportes o, no sé, por las computadoras. Claro, Alicante, o sea. Como es una sí. ciudad grande. Sí. Claro, pero y... a, mí, a mí no me preocupa ahora tu empadronamiento, ¿eh, Camila. Sí. Y después está Aculco, otra aso asociación. ¿La puedes repetir para que...? Sí, sí, sí, Aculco. Vale. Está diciendo Mariana el Abrito que hay cursos gratuitos. Eh, que es lo que sí. estás buscando un poco, ¿no? Cursos gratuitos, ¿no? Sí, que no. te sirvan para la visa, ¿no? Pregunto. Sí, sí, para la residencia en realidad en algún momento, para formación. Mira, te pregunta Alejandra Navarra Navarro, perdón, ¿qué documentos te piden allá para inscribirte a los cursos, para que el que va a viajar lleve todos los documentos? ¿Sabes los documentos que te piden allá, Camila? Aquí vamos. Eh, para la universidad tenía entendido que tenías que llevar. Eh, bueno, los del título secundario o universitario apostillado después. Eh, Pero para los cursos ¿Qué? que tú estás buscando, mira, para la universidad tenés que traer todo apostilla. Todo sí, apostillado. sí, antes. Pero Antes entro y no. Apostillar no es costoso, cuanto más traigáis apostillado, mejor. Porque mm. luego homologar ya lo podéis hacer desde aquí, pero apostillar es más complicado desde aquí. De hecho, claro. el homologar luego lo que habéis estudiado, os va a ser incluso más sencillo hacerlo desde aquí que desde vuestro país de origen. Pero apostillar es al revés. Entonces trae todo apostillado. Pero yo te refería para estos cursos, para visa de estudios o el permiso por estancia cuando ya estás aquí, ¿qué te piden más o menos, Camila? la verdad eh, para sacar la visa o para hacer el curso eh, para todo eh, a bueno, ver, para, y... hacer, para hacer el curso es muy fácil para hacer el curso es que lo pagues Sí. salvo que también. sea gratis, <ríe> salvo que, sea gratis sí, sí, sí. que igual te ponen más pegas pero es que te, te estoy te veo una cosa que os digo a todos los primeros eh, hablamos que a lo mejor un curso bien buscado te va a valer a lo mejor 80 euros al mes que si lo buscas gratis se te pueden pasar los 60 días si no lo encuentras rápido a ver que las dos opciones son válidas siempre que cumpla los requisitos para el permiso por estancia pero que es que estamos con una variable de tiempo que es que solo nos dejan 60 días para que nos matriculemos el centro de formación si es de pago lo que quieren es que se lo pagues por eso sí. os digo que no paguéis nada si no os garantizan que sirve para el permiso por estancia o para la visa de estudios que es lo mismo vamos según lo pides en el consulado estando aquí el centro te pide poco. Eh, los de inmigración son los que te van a pedir más. Diles lo que van a pedir y yo luego lo aclaro un poquito, si queda algo en el tintero, Camila. Eh, para hacer la visa. Sí, para hacer la visa. Eh, bueno, te piden seguro médico de, bueno, de los meses o el año que estés en Hablamos el curso. Unos 30 euros al mes. Sí, y usted me había dicho que... Abriendo una cuenta de un banco, quizá te lo podrían dar directamente. Exacto, ahí. no, quizá no. Es que hay muchos bancos, muchos bancos no se abren la cuenta si no se hacen un seguro médico. Pues yo le he dicho, oye, pues aprovechalo. Sí. Aprovechalo. Y lo, el, el seguro que te quiere vender el banco, pues que sirva también, si sirve, un seguro médico para esto. Y, y lo, claro, es una manera de aprovechar. Hablamos ahí de unos 30 eurillos, ¿no? Sí. Eh, después te piden demostrado de cuántos fondos tenés como para recibir acá que eran 520. 520 sí, 520 530 por ahí anda 500 y pico 535 claro puede ser cualquiera no sé cualquier cosa de alguna casa o lo que sea Sí, puede ser mmm, lo que te piden es que los muestres no que se lo des a nadie pero no vale que los sí. ganes aquí Quiere sí que, que, los lo, que los has traído tú si por ejemplo si es para un año estamos hablando de seis mil euros y si es para si es por meses hablamos de unos 530 eurillos una cosa así antes eran sí. 500 ahora lo han subido un poco y es un poco enseñarlo también vale que alguien te los vaya a mandar sí eso también y yo siempre os digo que esos 530 euros no, no los tenéis que gastar si no queréis si los, o sea que, pero claro los de migración te piden que les enseñe mire voy a tener mis 500 y pico euros todos los meses me los va a mandar aquí mi mamá por ejemplo pues mira en tu caso, ¿no? O sé sea. Sí, sí, sí. Y, y poco más, ¿no? Y te piden eh, un certificado médico, ¿no? Sí. El, sí, el certificado médico. El certificado médico te lo piden si, van a, si va a ser el curso de más de seis meses. Si no, no sí. te lo piden. Eh, bueno, y eso te lo tienen, eh, o te lo dan cuando vas a pedir la visa o bueno, sí, claro, vas eh, Tiene que ser de España, en realidad. Sí, ya que sí, estás sí. en España va a tener que ser de España. ¿verdad? Sí, sí, sí, de pero España. Pero eso te lo hace rápido. Venga, Pirilines, pues alguna cosa y oye, ya has encontrado, has buscado trabajo. Sí. Aunque sí, yo le he, he dicho que ahora centres, es que ya está, está en paralelo. Camila lo está haciendo muy bien, pero claro, está. Yo la veo dividiendo esfuerzos, porque está por un lado buscando los cursos y por otro lado el trabajo. Yo le he sugerido lo digo públicamente céntrate en estos 60 días en conseguir el, el, la visa de estudios permiso por estancia por estudios que entonces ya te van a dar papeles para que puedas trabajar y luego encontrar el trabajo te va a ser muy fácil porque vas a tener todos tus papeles pero como ella está buscando trabajo también sin papeles en estos 12 días pues cuéntale a los prilines cómo ha sido esa experiencia que seguro que es muy interesante y pueden aprovecharla Camila si quieres sí bueno otros cursos que me dieron es escuela oficial de idiomas y ciento, y centro 14 es para bueno cursos de inglés y todo eso ahí queda pues. y, y bueno hay eh, tu este labor elegir el curso insisto que sí. sea barato que sea muy barato si fue puede ser gratis mejor claro que a ver los ailos, pero claro no donde están más escondidos y si no que sea muy barato y que sirva para inmigración te vas luego a la oficina de inmigración ahí en alicante y le dices mire me he matriculado de este curso que me han asegurado que sirve para el permiso de estancia por estudios Deme un permiso por estancia por estudios de lo que dura el curso y ya de paso les pido permiso de trabajo que quiero trabajar mis 20 horas a la semana sí y ya con eso te vas a buscar los trabajos vamos que ya vas con, con todas las bendiciones pero diles cómo has buscado trabajo sin sin estar con los papeles bueno, camila primero o sea yo ya estaba mandando eh, online en todas las páginas que estaban por telegram o aparecía doméstico o Top Nanny, esas páginas de niñera, canguro, eh, limpieza, limpieza por horas, limpieza de hoteles, eh, lo que sea, housekeeping, que sería eso. Y bueno, me publiqué en mil anuncios y en todas las páginas, y bueno, siempre, nunca falta la gente que se desubica y que te manda, me haces masajitos, soy deportista, te pago la hora. no se la ha pasado la ven una chica maja y así guapetona y siempre hay algún pervertido por ahí que la sí sí y ahora que está el carnaval ya me ofrecieron un montón de me pagan 300 euros para acompañarlos al carnaval porque están solos ¡Madre si sí, no después hombre, también es... viene bien decirlo para que sepáis lo que hay también que lo a ver mil anuncios es lo que le pasa que como están libre. Por un lado está bien para encontrar trabajo cuando uno no tiene los papeles, por así decirlo. Pero por otro claro. lado, claro, te viene lo que decíamos de la abuelita y el lobo. Que <ríe> lo decíamos en un <ríe> vídeo anterior, sí, que eh, a una priliner le decían no es para cuidar una abuelita y luego no mándame un whatsapp, mándame una foto, mándame no sé qué y luego resultaba que era un lobo disfrazado de abuelita, Camila. Sí. O te piden, por ejemplo, me piden varias veces. Eh, necesito modelos o teleoperador en casa, no, no acepten nada eso de teleoperador eso, porque teleoperador es, o sea, llamadas, en, bueno, en ese sentido y bueno, las fotos, ya lo sabemos todos, y después había concretado un trabajo con un señor que era en una casa y me dijo, te pago creo que eran 40 euros por día eran tres días a la semana, me parece y entonces me dijo, tenés que limpiar el parque descalza le digo ah sí entiendo y me dice no porque el parque es muy delicado y le digo sí sí entiendo perfectamente después me dice y te puedo y me puedo masturbar mientras madre estás mía, madre, descalza mía, mía. no sí no sigas Camila no sigas pero bueno es bueno también decirlo <risas> para que los prilines, sobre todo las prímulinas no sé si pasará también al revés no, no, no, es, que, no sé. es que hay chicas Vamos, que, que han están... salido asustada Camila es que hay chicas que están bueno están desesperadas por buscar trabajo y a veces caen, caen estas trampas y no es claro, así la, porque esas las no, trampas existen efectivamente es y la verdad vos se buscando... eh. o sea ya alguna, sí, sí, sí. me lo ha contado ya la abuelita y el lobo fue real eh, en un vídeo salió y lo eh, de... algún trabajo que no fuera de estos de pervertidos has encontrado por ahí porque bueno me has, ahora has, me has dicho que has estado por la playa buscando allí en Alicante no Púntanos, eh, en... que has dado 70 que llevaba 70 currículums y has, has encontrado 40 ahora vamos a pasar las preguntas del chat de Prilines. cuéntales lo de la playa bueno, y eso primero estuve por eh, las zonas de acá que llevé 20 currículums y ya el primer día ya bueno hablé con un señor en un bar primero estaba en, en un bar que era una sede de él que tenía porque tiene distintos lugares y me dijo se lo voy a dar al dueño pero vos pasaste por tal lugar y ahí habla. Y el dueño me sacó y me dijo, bueno, ¿tienes experiencia? Me dice, yo necesito una chica turno tarde, turno noche. Eh, y me dijo, ¿tenés papel? Y yo, no, porque, bueno, no tengo. Y entonces me dice, bueno, en cualquier cosa te voy a llamar. No, no me llamó. Y después estuve, bueno, me metí a, a hostels, a hoteles, a verdulerías, a eh, panaderías, me metí a todo y justo cuando yo tenía que, ir a, tenía que ir al centro y después a la playa compré una tarjeta que tenía que también sacar la tarjeta juvenil que es eh, hasta los 30 años. Ah, muy bien. Te a ti te sale barata allí la tarjeta también. De transporte te refieres, ¿no? Camila? Sí, me cobran 20 euros. 20 euros, como aquí en Madrid. Eh, creo que es hasta los 26 años, son 20 euros. Y te, aquí en Madrid te permite tomar Madrid. Supongo que allí será igual. Sí. Escúchame una cosa que te digo, Camila, y a todos los privilegios. Ahí en la zona que estás, en Alicante, ahora, porque es que todavía no es el, el verano. Ahora cuando viene el buen tiempo si sí, te no rechazan te va trabajo, trabajo ¿eh? yo, yo he hecho entrevistas un PRIXLINERS llegó oye al día siguiente me dice luis ya estoy trabajando aquí en la playa en un chiringuito me pagan 50 euros al día pero claro había venido en pleno agosto que es ahora el verano o sea que en dos meses seguro que vas a encontrar el trabajo lo que pasa es que ahora todavía es pronto pero insisto yo en tu caso iría por la vía de una, un permiso de estancia por estudios entonces sí que te van a coger en cualquier hotel en cualquier sitio que pidan papeles Sí, bueno. La otra la, opción yo, siempre la vas a tener ahí, Camila, cuando pasen los 60 días, me explico. Eso espero. Eso espero no, eso espero. Ojalá. O sea, es como, como turistas y, sin papeles, sí o sí, si no te consigues el permiso de estancia, ¿vale? Que, que yo me centraría, de verdad, con el corazón te lo digo, céntrate ahora en lo del curso. Porque es que el curso te abre todas las puertas. Quiero, quiero que os quede claro, el curso te permite luego que vas a poder trabajar eso sí la única limitación que van a hacer 20 horas a la semana pero está bien sí sí está muy bien sí sí sí a los que estéis en el chat eh, hacer caso a milton y ani que os están respondiendo todas vuestras preguntas les, se lo agradezco mucho ¿eh? Eh, y también le quiero agradecer a los moderadores de telegram vale a david a azul a rafael paredes vale que tienen una labor improba porque es que como cada vez somos más os invito al que no esté en telegram debajo del vídeo siempre dejo el enlace ¿vale? Ah, por cierto que se me ha olvidado poner un like si os ha gustado un like que es muy importante porque así llegamos a muchas más personas y decírselo a la gente que creéis que también podemos ayudar vale ponerle un like al vídeo y si veis luego el vídeo pues suscribiros si no estáis suscritos que siempre emitimos en directo Ani lo que tú quieras añadir voy a leer alguna pregunta del chat si quieres también que te sí, hagan sí. podéis preguntarle lo que queráis a Camila pero vamos a bueno. añadir lo que tú quieras o lo que quieras comentar lo que tú quieras Camila sí bueno lo, eh, bueno yo acá no llegué y no no tenía nadie de amigos en general de gente joven y así y lo que hice fue cada vez que entraba a los locales por ejemplo eh, los de la fotocopiadora ya me conocen y yo dejé currículums ahí y entonces hay gente que me llamó y tenés que contarle tu situación a las personas como para poder conocer más y así dar el, el bozo Melisa en ese González. sentido te está preguntando en el chat que, que, que cómo te has sentido eh, ahí en alicante dice exactamente nos gustaría saber cómo se ha sentido en alicante no dice más, dice así la frase, no sé si tú lo puedes ver ahí el chat, no, no, no, no, no te lo perdón. leo yo ¿Qué cómo, sí, te, sí, sí. ¿Cómo te sientes en Alicante? Haz así la pregunta en genérico Y la verdad en Barcelona es mucha gente, mucha gente y acá me sentí, me sentí tranquila, me gustó Bueno, no consigo trabajo, pero me sentí muy tranquila, la gente es muy amable, el trato también porque bueno yo entraba a los lugares o me decían no la verdad es que no están no nos está yendo bien o no somos dos personas o el trabajo no está no está bien o por ejemplo necesitamos gente para semana santa que es claro. todo el lugar en que entré es que, básicamente es que en alicante que lo sepan todos los primeros alicante venidor incluso valencia son zonas muy turísticas sí, que sí. están activas no es como madrid barcelona que siempre están activas eh, eh, eh, Alicante está activo, pues lo que has dicho, en Semana Santa en y para adelante ya. Sí, Pero sí, ahora sí. en invierno está más pasivo, ¿sabes? Luego empiezan a venir muchos turistas. Sí, eso sí. Ya en. Bueno, en Semana Santa ya empieza todo. Exacto, en, en Semana Santa ya empieza todo y ya se queda, ya encaja luego con, la, con el verano, ¿sabes? Y si seguís en ese trabajo, genial, y si no, bueno, a buscar claro. otro trabajo. Y bueno, eh, yo cuando fui a comprar la tarjeta del bus, me, le dije, bueno, ¿necesitan alguien de limpieza? Y me dijeron, entró a una página que se llama www.vectalia.es. Muy interesante. Que la empresa se llama Samsa y es todo de limpieza y eso. Así que si quieren entrar, es www.vectalia.es. Eh, trabajo con nosotros o únete a nosotros. Samsa después me dijeron en un lugar de tortillas que entre a, o sea que vaya a la agencia de manpower o adeco pero fui esto todo, es todo legal te ejemplo, claro, pero no, no lo rechaces o sea en cuanto tengas la visa de estudios eso sí vas a poder trabajar en manpower muy bien en adeco muy Uy, bien no Céntrate, de concentrar en los te quedan 45 días busca un curso de verdad gratuito o pagado Sí, sí, sí. ya no te va a faltar el trabajo. Mira, están preguntando aquí. la un super chat. Ala, un super chat, Camila. Sí. Gracias, gracias. <risa> sí que el superchat lo tengo claro, vamos a dar la pregunta. Vamos a leer la pregunta del super chat. Te sí, pregunta sí, sí. Drey Darry Art: Hola Luis y Camila. Recomendarme mi ya que le doy información de Alicante de todo, pues recomendado estás Drey luego lo ves en el chat del superchat que dice que te va a dar toda la información de alicante y a todos los prilines que lo quieran vale Drey okay. está ahí en el superchat. chat que quiera información de alicante ahí tenéis el canal de Drey que nos ha puesto sí, sí. el superchat. nos estaba preguntando también que si nos dice joan castro luis se puede estudiar con papeles de asilo claro a ver prilines, estudiar podéis estudiar todos todos y con el asilo también por supuesto pero es que también se puede estar estudiar si uno no tiene si está de turista vamos pero el caso es estudiar para que te den la visa o el permiso de estancia por estudios esa es la clave que le estamos transmitiendo a camila Sí ¿Vale? Claro. Qué pasa que esos cursos son, son hay muchas academias eh, camila o sea no va no es difícil pero son no, cursos no sé, que sí. te permite que luego el estado la inmigración te da un permiso para que también puedas trabajar te da un permiso de estancia por lo que dura el curso claro no bueno yo en ese sentido eh, lo del curso de estudio está buscando pasa que la visa en ese sentido de presentar tú tienes que pensar camila perdona que te coste. voy a te... puedo no sé. demostrarlo los 530 euros al mes Sí, besa por el curso no puedo, no puedo a lo mejor lo de los 530 euros, aunque no se los tengo que dar a nadie, solo es enseñarlos. Vale, busca sin papeles. No digo que lo hagas, ¿eh? Pero, sí, sí. Pero, Pasa que, pero bueno, si eso... puedes conseguir lo de los 530, que insisto, solo es enseñar, no hay que dárselos a nadie, céntrate en buscar un curso. Sí. Y ya por el curso. A sí, barato, me, me... y ya por la, el permiso de estancia y luego ya con ese permiso de estancia te puedes ir a de, te puedes ir a cualquier hotel a cualquier lado. Si, no, si no la otra opción pues vale en la playa vas a tener trabajo en hostelería y en todo esto sí. después de semana santa bueno en semana santa ya y, y sí pero bueno es en realidad es a veces mi mamá me ayudó un montón y bueno en ese sentido tengo que esperar para lo del curso pero bueno pues es difícil en realidad presentar 500 euros claro hombre tú piensas que luego también vas a ganar el dinero sí sí sí sí me explico Eso yo sí, de todas sí. maneras yo te voy a dar un consejo Camila y todos los clientes un consejo yo me iría a inmigración uh -huh. mañana mismo pasado vamos no lo dejaría mucho y diría mire soy camila estoy aquí de turista llevo 12 días 14 días lo que Quiero pedir la, el permiso de estancia por estudios. Ahora hablamos del voluntariado. Quiero pedir el permiso de estancia por estudios. ¿Qué me piden usted Te van a dar un papel. Mira, sí. pedimos todo esto. Averigua bien si esos 530 euros, joder, tú los has traído también ahorrados, ¿no? Por ahí. Sí, sí, sí, los tengo. Claro. Este bueno, luego en cuanto empieces a trabajar, lo vas a ganar. Aunque incluso eh, oficialmente ellos no, ellos te dicen no, lo que gane aquí no vale para eso, pero bueno, nadie va a estar ahí con una lupa mirándote. No, no, no. Te explico. Y el tema del voluntariado, yo lo he estado estudiando. A ver, eh, según la, mira, antiguamente en España no se podía pedir ni la visa de voluntariado ni la visa de estudios. Mm. O sea, había que pedirlo siempre en el consulado de España, en tu caso en el de Argentina consulado de españa en argentina o en el perú o en donde sea en chile en méxico venezuela cambiaron la ley porque la comunidad europea obligó a españa a cambiarla y desde hace sí. un año largo y pico ya puedes pedir el equivalente que es el permiso de estancia por estudios que es cuando ya estás en españa el único requisito es que lo pidas en los primeros 60 días tienes un periodo de 90 días de turista pues en los primeros 60 días Vale. Uh -huh. Yo me estoy mirando la ley bueno yo conozco mucha gente que lo ha pedido el permiso por estudios estando aquí que es lo que le estoy sugiriendo a camila luego eh, eh, la ley pone que lo obligó la comunidad europea y el que quiera la ley la tiene en telegram y se la paso que también entra el voluntariado es que lo pone ahí pero yo no he visto todavía el caso de alguien que lo haya pedido aquí no lo tengo aquí como está camila que lo está pidiendo como otros invitados que lo han pedido no lo tengo en cuanto lo tenga lo... silvia lo está ahora en estos momentos tramitando y hay otra chica en telegram que lo está tramitando y aprovecho a las dos ponernos en contacto en telegram porque a veces veo a Silvia por ahí veo a la otra chica buscando a alguien que esté con el permiso de voluntariado hablar entre vosotras meteros en telegram y, y conectaros teóricamente el permiso por estancia por voluntariado según mi opinión sí se puede pedir estando en España pero no sí. tengo a nadie que lo tenga y luego hay mucha gente que va a las oficinas de inmigración y según el funcionario que te toca está mejor informado que peor pero vamos el de por estudios seguro que sí el que le estamos sugiriendo a Camila y os digo más el que quiera venir para pedir aquí el de voluntariado que se traiga un plan B por si acaso que se traiga un plan B que es en lo que está haciendo Camila aunque tú siempre venías para lo de estudios no Camila eh, sí para no, el... tú no habías pensado lo del voluntariado la, la diferencia sí. mira en el voluntariado también te piden que enseñes los 530 euros ¿eh? sí, sí sí la diferencia es que te ahorras el curso pero es que hay cursos gratuitos que te sirven para el permiso por estancia la cuestión es buscarlos y rebuscarlos que si el sí, de sí, caritas sí, sí, te pide que estés empadronada en la iglesia de no sé dónde que si el de la cruz roja te dice que es que estoy de turista y que no me vale que tiene usted que está no sé cómo pero eso, esos son cursos gratis que probablemente valgan para la visa de estancia por estudios. Y si no, pues se rasca uno el bolsillito. A lo mejor uno barato puede, yo no diría 40, pero a lo mejor 80 euros se puede encontrar. De algo que a uno uh -huh. le guste, como luego va a poder trabajar también. Pues ahí tiene, o sea, es hacer un poco cuentas, ¿no? Yo os voy enseñando un poco la situación, como está, como la veo. Y ahí estamos. ¿Qué opinas, Camila? Me voy mientras y... un poco al chat. A ver qué han puesto. <risa> sí, sí. Bueno, lo que tendría tenía entendido de cáritas es por ejemplo te tenés que empadronar y donde te toque la iglesia es el curso que vas a hacer o quizá en la iglesia donde te hayas empadronado el lugar no tenga cursos pero claro, es que eso, eso no me... me lo has enseñado tú camila yo no sabía que cáritas te atiende solo en las iglesias Sí, si en te solo has empadronado en, las iglesias. en ese municipio que está la iglesia eso, no, eso para mí era nuevo y lo acabo de aprender con camila sí y por ejemplo si te empadronaste en tal sitio no te eh, corresponde a otra iglesia es como una suerte algo así sí me había dicho le voy a responder a silvia la sanga Silvia la saga perdón dice que como demuestra los 530 euros pues eso si estás en, en españa te vas a la oficina de inmigración lo que le he dicho que haga camila ya camila ves haciéndolo más que sea o sea para pedir la información vale vas a oficina de inmigración y ahí te lo van a pedir pues mire señorita necesitamos aquí que nos muestre usted cómo va a tener 530 euros todos los meses en la oficina de inmigración pero por ejemplo la duda mía es si yo muestro demuestro los 530 euros hmm. y no los toco y los tengo ahí todos los meses vale igual vale o igual lo que miedo me da que te diga bueno pero demuestre que lo va a tener todo el año o oh. Ahí, sí. entre las soluciones, pues mira, aquí están los 6000. O la otra solución es, mire, mi mamá me lo va a mandar. Depende un poco del funcionario, a ver funcionario, ya veis que la chica ha estudiado medicina, que es que de verdad ponen unas pegas porque la ley hay que cumplirla, ahí estamos todos de acuerdo, ¿vale? Y para el voluntariado es lo mismo, Y también hay que era la otra opción que si lo pedís estando en vuestro país antes de venir, sería lo mismo, pero en ese caso sería en el consulado sí. el sí, sí. consular dices, quiere una visa de voluntario, quiere una visa de estudios, y te va a decir lo mismo, a ver, enséñeme que va a tener usted 530 euros al mes durante el tiempo que dure el curso el voluntario aunque insisto, luego no os lo tenéis que gastar, pero tenéis que enseñárselo. ¿Cómo os lo enseñáis? Pues mira, los tengo aquí en mi cuenta, o, a, o aquí los tengo en billetes, o mira me los van a mandar todos los meses, y mi, yo qué sé, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi quien sea, o un amigo que tengo ahí me lo va a mandar así es como se demuestra luego no hay que dárselo a nadie y lo que preguntáis mucho lo de un año te puede servir para el otro si no te lo has gastado yo entiendo que esas trabas habría que quitarlas en un mundo como el que estamos pero claro yo yo me puse aquí a hacer estos vídeos no soy aquí ni un político ni nada pero bueno poco a poco vale más cosillas señorita camila Miro algo más en el chat y, y ya vamos a finalizar, porque sí, el sí. casi todos los días, no, pero no, yo no tengo pizza de tanto. Bueno, sí, igual tengo una amiga que está trabajando, bueno, entrega folletos los domingos en un local que solo abre los domingos y le pagan 10 por hora, que serían en total 50 euros por hora. O también en mil anuncios en trabajo de... Por ejemplo, la que trabajaba ahí se iba de vacaciones y ya suplantó esos días que se iba. O por los amigos que le ayudan, tipo, por ejemplo, para lavar autos, para pintar. Eso es, Por ese sentido hay que tener amigos para tener contactos. Sí, es muy importante eso nos lo decían. Claro, Todos los invitados igual, nos lo dicen. ¿eh? Es la clave. Sí. Ahora también os digo una cosa. Cuando encontráis trabajo, yo no sé si visteis el vídeo de ayer de David, que Estaba súper contento porque ya tenía trabajo el hombre. Y, uh -huh. y le viste y le veis hace dos meses que no tenía trabajo y era otro David. ¿eh? O sea que no hay que decaer. Sí, te quiero decir, bueno. Camila, no hay que decaer. Y lo que decía David también, hay que tener un poco mmm, a ver, tampoco esté las 24 horas porque es que entonces se acaba el cerebro así. Dedícate unos Uch, tiempos. Sí no bueno, como si tuvieras sí. un trabajo tu trabajo ahora es buscar trabajo o buscar el curso y decide ves a inmigración y sondeales un poco a ver exactamente qué te piden en allí alicante. en alicante porque aunque en toda españa es igual cada oficina tiene su libro no pierdes nada vas ahí en un momento mire de, de, de, por, por favor querría pedir avisa de estudios qué me van a pedir y luego tú ya decides un poquito dices bueno voy a poder lo de los 530 no lo voy a poder eso ya lo decides tranquilamente lo ves tú y ya entonces te enfocas te enfocas yo te digo que ahí en alicante ahora después de semana santa o en semana santa ya no vas a tener dificultad en encontrar trabajo bueno, Ojalá pero el dilema bueno. claro pero el dilema está ahí no un poquito pero mm, Eso ya lo tiene que resolver cada uno claro, lo de los... yo, veo, yo veo el escollo en los 530 euros más que nada ¿No? sí y bueno lo de trabajo ahora estoy como le conté antes eh, esperando una señora porque en realidad me dijo que me, si pasaba el periodo de prueba que eran unas semanas me iba a pagar de 100, 100 euros por semana pero en no los de prueba a mí no me gusta porque es que le dice a la señora que tiene que estar un periodo de prueba de no sé cuántas semanas yo sí, digo sí, sí. joder a ver la prueba te la haga en una semana como mucho o en, en un par de días Cuéntales un poco cómo ha sido lo de esta señora. Yo entré en Top Nanny, que es una página para lo que sea cuidado de, de no sé, de mascotas, de ancianos, de, de niños o limpieza. Y entonces eh, me contactó esta mujer que es de Alicante y tiene una hija de 5 años. Y me dijo que los requisitos serían eh, limpiar... Eh, 20 minutos la casa, o sea, ella pone dos lavarropas a la semana, entonces tendría que, no sé, planchar y secar y limpiar un poco y en el resto quedarme con la nena, pero como yo le estaba diciendo que la gente no entiende que es una nena muy chica y que yo no puedo estar eh, limpiando y a la vez cuidándola porque yo me, no sé, puedo darme de vuelta dos segundos y la nena se puede caer y yo me tengo que hacer responsable en ese sentido. Y después me dijo: Bueno, pero sabes hacer comida española o cómo te puedes eh, llegar a mi casa. Y me dice: Ya cuando pases el periodo de prueba, unas semanas, ahí te, recién te pago los 100 euros. A ver, si que sería... una semana, te diría que todavía, mi opinión. Si te dice unas semanas, a mí no me huele muy bien. Mira, nos están diciendo: Os sí. agradezco mucho a los que ayudáis en el chat, eh, tanto aquí como en Telegram, como en todos los sitios. Me, nos están diciendo. Que hables con Drey, el chico que ha puesto el super chat, que tiene un canal dedicado a Alicante. Luego ya uh -huh. cuando acabe el vídeo te miras el chat, Cam que Camila, sí. y verás un super chat. Lo vas a ver, te metes en su canal y habla con él. Que él como conoce a Alicante seguro que te puede ayudar, te puede dar algún tipo, algún sitio a lo mejor donde puedas trabajar. Habla con sí, Dre, sí. ¿vale? Y a todos os recomiendo que veáis el canal de Dre, ¿vale? Otra cosa que se me ha ocurrido a mí oyéndote. Tema de mascotas. Si te gustan los animales, una idea para que saques un dinerillo. Pon carteles ahí por todo Alicante, igual que has hecho lo de los currículums en las farolas, que, que pasean mascotas. Sí, sí. Que, que cuidan mascotas o las paseas. Ahí sí, te lo hice. Y... Un dinero, ¿eh? Si te gusta, claro. Bueno, las que... mañanas paseando cinco perros ahí, te sacas un dinero. Yo lo dejé, eh, bueno, en algunos lugares dejé algunos CD de extra para que también tam me ofrecía para... Bueno, niñera, limpieza, cuidado de personas mayores y para pasear mascotas o cuidarlas. Pero escúchame, lo de cuidar de limpieza me parece muy bien, pero que te paguen. No que te diga, no, te voy a pagar dentro de unas semanas según me guste el, el trabajo. No, me paga usted cada semana o cada día. No me diga que... Sí, me sí, va a pagar. sí. Vale, si quieres estoy un día de prueba o dos, pero no me tenga aquí, ¿eh? ¿vale? <risa> y las mascotas, yo lo que te digo, Camila, montate tu propio negocio de mascotas. Sí. Claro. Pasear perros... O puedes pasear tú directamente. Paseo perros. Chica de confianza. No sé qué. Yo voy por la sí. calle y veo de repente a un chico que lleva cinco perros. Y hablé con sí, él yo, y era eso. Sí. Los pone, pone los carteles. La gente que tenemos mascotas... Hombre, yo aquí sí la paseo yo. Pero espera, que la cojo. Aquí veis, aquí sí. Aquí sí, yo la paseo, pero yo voy por la calle. Vi un chico que lleva un montón de mascotas y, y, y se saca un dinero. Insisto, no digo que lo hagas, pero se puede hacer. Sí, sí, yo me ideas? ofrecí de eso también, de cuidadora y de paseadora. Lo que pasa es que estuve, como estuve fijándome por las calles y no vi ningún cartel, porque, bueno, de hecho la otra estaba viendo una señora que estaba poniendo carteles, pero después pasé por el mismo lugar y no estaba más. Bueno, Así que no sé si puede. ¿Sabes dónde los puedes poner también? Ya que has ido a las librerías y les has caído también y a las tiendas para pedirles trabajo. Sí. Puedes aprovechar y decir, ¿y me dejaría poner usted este papelito aquí? Bueno, por ejemplo, solo lo dejé arriba de la mesa y ellos van y entregan. Claro, lo entregan ejemplo, también. Pero hay muchas parte, librerías, si te fijas, que en la puerta tienen un montón de cartelitos de distintas cosas, sí. pues para limpieza, para no sé qué. Claro, es que es cierto, a lo mejor si lo pones en las farolas y luego vienen los del ayuntamiento los quitan. A lo mejor, claro, tienes que pensar un poco dónde. Pero una idea es en las tiendas, hay tiendas y si te fijas. Si sí, no, tú entras en la tienda, en la puerta a lo mejor tiene un montón de cartelitos de muchas cosas. Yo well, te, digo, mm, te digo ideas, Camila, ¿vale? Sí, sí, me, no. Depende me, cada sitio y eso, pero. ¿vale? o sea tú sí, fíjate sí, además cuando entres en una tienda o vayas por ahí por Alicante tú mira uy esta tiene un montón de carteles aquí colgados en la puerta pues esta me va a dejar pues tú entras y se lo dices además hay componer un, un papel ya te vale para mucha gente ¿sabes? sí sí y pensar un poquito eso lo de la visa de estudios o sea lo de los 530 euros pensar un poquito en los 530 euros yo te sugeriría que vayas a la oficina de inmigración y lo preguntes cómo le tengo que demostrar los 530 euros ok señor funcionario sí. y ya en función de eso tú tomas la decisión por dónde orientarte si seguir buscando el curso mira ya me centro en lo del trabajo y ya está que al final lo vas a encontrar uh -huh. y, y tener cuidado con los, con los lobos esos que hay por ahí escondidos has hecho bien en comentarlos. Claro. Sí, bueno, o sea, ahora hay que reírse, pero digo, qué mal momento que estás pasando en ese sentido. Porque estás buscando trabajo y te dicen estas cosas. No sé no sabes cómo tomártelo, pero bueno, tomártelo risa, a, a risa y tómatelo que está muy mal, porque una persona que está luchando por buscar su vida, sobrevivir, que está aquí sola en España, está ahí en Alicante la pobre chica sola con 19 años. Que le digan esas cosas, vamos. Pero vamos, tú ríete, mira, lo estás diciendo en público, como nos decía Vanessa, que esto es bueno contarlo, porque así uno, por un lado, para ti es bueno y también para otras personas que le puede pasar, que, o que les habrá pasado, pues lo oyen también, y eso es bueno para la cabeza. ¿vale? Pero no desanimes, para nada, no te preocupes, que hay siempre, siempre tiene que haber un gracioso por ahí, unos cuantos graciosos, sí. en todos los sitios. Bueno, al menos que... Si, bueno, te publicas en mil anuncios y te dicen como me pasó a mí, de que al final me mandó eso de los pies, mejor preguntar antes, por las dudas. Claro. Así no pasas un mal momento y llegas a la casa y te pasa algo, es la realidad. Claro, no, lo que vimos en hoy en anuncio día. bien claro, eh, abstenerse como lo quieras llamar. Y, y aún así alguno te llamará, ¿eh? que es que lo malo que tiene estas páginas claro tanto decimos mil anuncios claro por un lado hay mucha oferta de trabajo pero por otro por lado hay gente que se intenta aprovechar y luego ahí está la policía si alguno se pasa de listo o lo que sea tú se lo dices oiga que le voy a denunciar ¿eh? hoy me preguntaba una persona en Telegram no sé por qué tema sería me decía que si podía de poner una denuncia estaba sin papeles y me decía Luis puedo poner una denuncia estando sin papeles por supuesto que podéis poner una denuncia ¿Vale? si os pasa cualquier tipo de cosa aunque no te... estéis irregulares que no estáis ilegales estáis irregulares pues camila si quieres añadir algo más lo que os digo siempre el chat me lo voy a luego a imprimir para que nada quede nada quede en saco roto vale luego os voy respondiendo a las preguntas que no hayan quedado en telegram nuevamente agradezco a, a los que estáis a los administradores sobre todo y a los que estáis y estáis ayudando también a responder como ha estado ahora aquí Annie y milton y todos vosotros ayudaros entre vosotros porque yo solo si no no podré Vale, yo voy a estar siempre pero claro sois muchísimos y tenéis que entrar a telegram a preguntar y a responder dudas que ya estén que, que, que sepáis vosotros vamos vale y darle ideas a camila habla con Drey vale que seguro que el, sí sí como, claro mira lo buscas en el chat le damos las gracias os recomiendo su canal ah, agradezco mucho ese, muchas gracias por, por claro la que ayuda sí. y, y nada Prilines, camila si quieres añadir algo más tú hoy has sido la invitada nada no, que mi mamá ya creo que en un año va a venir y ella quería poner un local que si siendo turista podías comprar claro, o alquilar que puede, claro que puede comprar sí que puede Entonces, está bien y sí, bueno sí. Le... Dime, eso dime. eso <risas> que um, que cualquier persona que diga bueno que tiene miedo de venirse o qué sé yo y primero pruebe y si no vuelva a hacer pero las personas que te dicen no vas a poder porque, no sé, sos chica o sos muy viejo, no vas a conseguir trabajo porque no te formaste bien. No le hagas caso porque algún trabajo te va a salir. Y bueno, tengo acá mi compañera que ella llegó a Andorra. Entonces, ella está en el pasaporte, se lo sellaron y está como que está en Andorra. Así que después, cuando se vaya a Argentina, va a seguir estando en Andorra cuando le sellen el pasaporte que se va. Así que tienen una opción de ir por ahí si es que no quieren quedarse ilegales. Eso es un, bueno, es la única ayuda que puedo dar porque no tengo más. Vale, bueno, no es no es ilegal, insisto. Eso será en Estados Unidos o en Canadá, no sé cómo será. Aquí es irregular. Uh -huh. ¿Eh? Aquí no es ilegal, no es ningún delito. Es un tema de papeleo, es irregular. Es que el lenguaje, vale. Yo sé que os sale a veces. Insisto, en Estados Unidos no sé cómo será, pero aquí no deportamos a nadie salvo a los delincuentes. Claro, y es mejor traer los papeles así no tenés antecedentes penales. Yo los traje apostillados porque, como estaba viendo también algún tema de universidad y eso, te lo pedían. Claro. De paso lo tenés. Si es que lo tienes, mírate pues, de verdad, lo de los 530 euros a ver si lo puedes resolver. Camila. Ojalá, así Claro que sí. Y si no te va a ir bien claro. también, ¿eh? <risa> si no te va a ir también bien, seguro. En Telegram está ¿no? Sí, sí, sí. ¿Estás creo vale, pues lo. desde ahí te seguimos ayudando. ¿Vale? Estás en Telegram, ¿no, Camila? Sí, estoy en Telegram. Vale, pues, sí, pues sí. consultanos ahí lo que quieras, que estamos las 24 horas. Vale. Bueno, agradezco mucho tu ayuda y la ayuda de todos. Y bueno, no sé si ayude, creo que no. Pero... Yo creo que sí, yo creo que has ayudado un montón, más de lo que piensas. Es muy valioso. Si yo, yo en realidad yo os pongo en contacto, si os ayudáis entre vosotros, independientemente sí. del país, insisto, llevaros todos bien entre vosotros, no os peleéis Es muy importante, estar unidos, muy importante. Has ayudado mucho, Camila, mucho. Espero, espero que, que sí. Que, que juzguen los prisiles, has ayudado mucho. De verdad, tu testimonio es muy importante de verdad que muchas gracias vale muchas gracias a todos los prilines que lo habéis visto ahora en, en vivo muchas gracias a los que lo veis luego los que lo veis luego poner las preguntas en los comentarios que os las seguimos respondiendo y estamos en telegram el enlace lo tenéis debajo de cada vídeo y especialmente muchas gracias a camila que la vamos a uh -huh. estar apoyando entre todos como nos apoyamos todos vale camila muchas gracias y bueno le mando un saludo a todos y le mando un saludo a mi mamá especialmente <ríe> que me está viendo <ríe> un abrazo fuerte camila Estamos te agradezco con... mucho un abrazo cuídate vale. chao habla habla con trey eh no se te olvide habla sí, con sí, ella me... vale. chao chao camila te agradezco mucho.